una búsqueda de hace más de 10 años o 10 años, no sé en realidad cuándo empecé. Eh, cada poema, cada escrito, cada cuento es un desafío para uno. Y uno se encuentra con la hoja en blanco y cuando escribí este primer, este primer poema que les voy a leer ahora, que se llama Ficción-Realidad, estaba justamente en un momento como de transición, buscando la inspiración, y te hablo un poco de eso, ahí buscando un poco la inspiración, si quieren se los narro. Ficción realidad, escribo en un cuaderno que tiene 48 hojas, unidas de forma espiralada. Mi mano está munida en una lapicera y un borratinta de segunda marca. Fantaseo con escribir una de las mejores historias que jamás han sido inventadas. Soy de infantil. Todavía creo, pienso, que las, mejores que las mejores historias no han sido inventadas. la lapicera está empezando a dar sus primeros trazos. Escribía, escribía, escribía sin parar. El espiral del cuaderno se separó del mismo de una forma ordenada. Vi que el cuaderno se cerró, se metió en el cajón del escritorio. Cuando yo quise saber qué iba a pasar, el espiral se volvió de un tamaño enorme, tomó el control de mi cuerpo y me envolvió con su metal. Vi que toda una energía se empezó a formar. No fue data mi sorpresa, sino hasta que comencé a sentir que me trasladaban hacia otro lugar. Era una teletransportación. ¿Dónde estoy? Hola, soy el capitán Nemo. Usted está en el Nautilus. <risa> Bueno, el poema que sigue se llama Amasando. Tiene un capricho eh, morfológico su título. Uno piensa en la idea de amasando eh, elementos simples, la harina, el agua, que se van a mezclar para formar este, algo condenso, ¿no? Amasando eh, remite a la masa, pero también remite amasando. Eh, este, digo este capricho morfológico del autor porque yo lo vi como una falta ortográfica de mis hijos al propósito guarda la palabra masa está con Z la masa que se amasa la masa que se une la masa que para armarla necesita el golpe tanjante, firme, duro eh, de eso se trata amasando amasando tiene cada verso valor por sí propio es como cada ingrediente de la masa parece simple al unísono tiene una función pero en el conjunto se pierde su esencia para hacer el todo este es el, el poema Amasando lo voy a leer mezcla para mí eh, de inconsciencia e inocencia con eh, conocimiento y tiene también algo de arte y artesanía, que me parece que es la esencia principal de este poema. Lo voy a leer, para que lo disfruten. Amazán, conciencia colectiva del pensamiento, análisis científico del porvenir. Una invención del quehacer cotidiano. Juegoteca de palabras, diccionario de subjetividades, estructura de los conocimientos. Sabiduría de posibilidades, aceptar imperfecciones, hay corrección dentro de las mismas. Karma, bondadoso dentro de las sociedades, dentro del pensamiento coherente, ir en contra de las contradicciones de los saberes, para vencerlas explicando generalidades, objetividad obvia, sutileza subjetiva. Devenir cotidiano que será representado en los libros, que explicará nuestro propio devenir. Mientras oscilamos en incoherencias contradictorias por ese porvenir social, nos damos cuenta que complotamos contra nosotros mismos, si no vamos hacia ese conocimiento. Soluciones que encontramos a tiempo. El poema surgió cuando estaba chateando con una ex profesora de geografía de mi secundario, una de las tantas a las que fui, que la profesora Liliana de la Cámara nos contaba que ella practicaba yoga y siempre buscaba el balance. Y un poco lo que se, me surgió en ese momento era la inspiración mientras estaba chateando, le dije, mira, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de chatearme, no voy a hacer esto. En esta noche que escribí. Y era como que en ese momento que estaba escribiendo buscaba eso, como un balance y cosas que van y vienen. El título se me ocurrió después, después de un tiempo se me ocurrió ponerle amasando. Se me ocurrió amasando por algo parecido como... Con las manos de mi madre son como pájaros en el aire. Esa canción que es folclórica y me acuerdo un poco de mi mamá amasando un bollo de pan y una pizza y como que era. ¡Mamá de masa. Fernando! a uh! un aplauso. Qué lindo? Bueno, esa fue la inspiración que me trajo, con la que me trajo a pasar. Eh, la siguiente poesía es... Tiene una historia. Tiene una historia. Eh, yo transcurrí mucho tiempo yendo al Hospital Álvarez en el barrio de Flores. Pasaba mucho tiempo dentro del hospital y mucho tiempo en el barrio de Flores. Es como si fuera mi segundo barrio, mi barrio adoptivo donde pasaba tiempo con amigos de terapia o pasaba tiempo solo o pasaba tiempo mirando a los demás pacientes que ambulaban por el hospital. Yo era paciente de hospital de Lía, que trata un tratamiento psiquiátrico y psicológico y muchas veces me quedaba pasando mi tardes, mi tiempo libre ahí leyendo y observando. Me sentía parte del hospital que también un observador. Y de esto se trata hospital, de, de, historia de hospital. Si quieren, empiezo, no sé si quieren cierre. ¡Sí! historia del hospital. Todo el piso negro y las paredes repletas de azulejos blancos. Una cantidad enorme de gente y una buena iluminación conformaban un ambiente típico para las personas que pasaban habitualmente por ese pasillo. La espera era infinita para Fernando, que vio pasar una camilla rodeada de médicos y enfermeras y sintió ganas repentinas de acercarse a ver al, al paciente que, estaba, ver que había pasado. Vio que entraban en la sala de operaciones y entró después de ellos. Sintió sus últimas ganas de acercarse a ver al paciente que estaba siendo operado. Se acercó al grupo de gente y lo vio todo desde arriba. Cuando logró darse cuenta que el cuerpo le pertenecía, dejó de sentirse atado a su vida terrenal, dio media vuelta y se dirigió. ...a la eternidad. ¡Bravo! A la eternidad. Este, estaba pensando... Eh, ...esto de hacer poesía. ¿Será para los poetas? ¿Será para todos? ¿Todos podremos hacer poesía? ¿A quién se le da por escribir así, de vez en cuando? Aunque sea empezó con la agenda. ¿A vos? Claro, sí, sí. Claro que hay que escribir. El tema es, el poema que tengo ahora, que me toca leer, es un poema especial. Cada poema es especial. Este tiene una poesía especial. Eh, ¿Alguien puede imaginar, así, como soñando, de qué puede tratar este poema? Tendrá que ver con el amor. Parece que los poetas todos escriben del amor. Tendrá que ver con el amor, tendrá que ver con una situación, tendrá que ver con una mirada surrealista. A ver, ¿podemos imaginar qué sería? ¿De qué hablará este poema que viene ahora? No quiero que me respondan, simplemente que imaginen. No, no les voy a dar tanto trabajo. Les voy a pedir que me den un nombre para el poema que yo voy a leer ahora. A ver, Un nombre. Carlos. Carlos se llama este poema que voy a ahora. A ver otra ¿no persona. ¿Qué otro, ¿Qué otro título le pongo a este poema? A ver, Naturaleza. Eh, naturaleza. A ver, por allá atrás, allá atrás no me participan. ¿Puede ser una sola palabra o pueden ser varias? A ver, a ver si vuelo. La si persona de Rulos Largos. ¿Cómo? Realidades. Miren ustedes, capricho de este poeta, que es su esencia en la escritura también. No le ha puesto título. Pero es posible que los títulos que ustedes imaginaron sí vayan para este poema. O para que ustedes vayan a crear, ¿no? Eh, Lo voy a dar yo, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Vamos. La curiosidad genera preguntas. Los desencuentros generan lejanías. La ruptura de lo acostumbrado provoca incertidumbre. Conocer a lo demás genera que nos conozcamos. Ya que la habilidad de reflejar es algo complejo, no te responderé. Pero las preguntas generan más curiosidad, las lejanías más desencuentros y la incertidumbre más ruptura. ¿Le hubiéramos puesto Carlos? ¿Le, le hubiéramos puesto, puesto Naturaliza este poema? A ver, ¿por qué no tiene título? ¿Por, no, ¿Por qué no tiene nombre? No tiene nombre porque es un poema que no quise limitar. O sea, surgió de una inspiración muy profunda en un momento de mucha duda, en un momento que empezaba en un centro cultural del Lugano a tratar con la gente y estaba en un taller literario y el profesor del taller de literario me vino con una propuesta. Me dijo, bueno, tenés estas tres propuestas con las cuales te podés basar o no para ver si inventás tu propia poesía. Hasta el momento no había logrado escribir nada en ese, en ese lugar. Eh, de las tres cosas que me, me agarré de, de un poco, no me acuerdo bien en este momento de qué eran, pero me agarré un poco de esas tres cosas, y de algo que había pasado hace un tiempo atrás de, de ese poema que era que había venido un plomero a casa y cuando no estaba más viejo me mostró que había escrito una poesía que se llamaba Espejos y decía mucho, somos espejos, somos espejos, somos espejos La idea es un poco el espejo al que uno le pregunta pero no siempre te tienes que devolver la respuesta, la respuesta está en vos mi respuesta mi búsqueda era No estaba completamente tranquila en el lugar donde estaba Era un momento difícil, en un lugar difícil para mí como mi barrio Y me había enamorado de una persona que no era un amor correspondido Y a la vez estaba preguntándome si en todo ese torrellino de cosas Iba a lograr mantener mi propia coherencia De eso se trata todo lo que me bajó en, ese, en esos cinco minutos que logré escribir este poema Bueno, eh, quería citar este, en el que sigue, se llama Volviendo a un escritor que admiro, Laurenza él pertenece al grupo literario de la, genera la generación B de poesía no sé, sea, acá hay gente que si sigue en la onda de la literatura o gente que no conoce nada de poesía pero este en Nueva York allá por los años 1950 empieza a ver como un grupo literario este... Que tenían que ver con, con la época histórica, ¿no? Eh, donde es una poesía insurgente, es un gran poema, un poema precioso, que se llama La poesía como un arte insurgente. Y tomé algunas frases de Ferninguetti que me encantaron: eh, que dice, Si aspiras a ser un gran poeta, Fernando, resistí mucho, obedece menos. No seas demasiado complejo para el hombre de calle Si no tenés nada que decir, no lo digas Glorificate en el pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad Atrapá instantes Cada segundo es una pulsación del corazón Y creo que esto de atrapar instantes en la poesía que sigue lo hace tal cual si ustedes quieren atrapar un instante, atrapen una estrofa, un verso, ni siquiera una estrofa un verso de la poesía que voy a leer ahora eh, y traten con ese verso de quedarse y tratar de construir a dónde lo lleva. me parece que es una idea interesante para que nos podamos comunicar y entrar en el mundo de la poesía este, volviendo, a ver si volvemos, ¿no? va me encontraba en un viaje hacia mi propio refugio caminando escuchando la música del mp3 que estaba haciendo que me entretuviera miro adelante hay una boca calle y una senda peatonal me doy un envión hacia esas rayas blancas las estoy caminando miro hacia el costado hay un semáforo en amarillo y repentinamente tengo la sensación de dejarlo todo a un lado y aplicar mi frase, sálvese quien pueda. ¿Alguien pudo agarrar ¿Una frase? Una. Me encontraba en un verso, en un viaje, una. ¿Alguien le registró algo? Hacia mi propio refugio. Hacia mi propio refugio. ¿Qué le suena? ¿Es el mi propio refugio, a ver. Mi propio refugio, ¿qué es? ¿Cuál es tu propio refugio? Eh, a ver, contame. El fondo, fondo del corazón. ¿El fondo de tu corazón es tu propio refugio? llegas al fondo? Creo que todavía no. Estoy en la búsqueda ahí. Ah, ¿y tu propio refugio, Carlos? Eh, mi casa. Tu casa. Mi hogar. Mejor ¿Y tu dice. propio refugio? Mi mente. Tu mente. Allá el papá de Paula, ¿cuál es el refugio del papá de Paula? Mi gente. Tu gente. Tu gente. ¿El hermano? Eh, la patria del pueblo, pero preguntaría también por un refugio. Sí. ¿Vieron que cada frase nos lleva a un lugar? Y a cada uno nos lleva a un lugar distinto. Esto es volviendo. Volviendo nos lleva. Y esta es la poesía. La poesía nos lleva estrofa. No es necesario interpretar lo que el poeta dice. El poeta dice, después cada uno toma y cada uno toma desde su realidad. Esto es hacer poesía. Así que bueno, eh, vamos Surte a de mi realidad esta poesía. De una anécdota. <ríe> había ido a la Feria del Libro Independiente y Amiga y había un encuentro de poesía la noche y me había que escuchar las poesías resulta que cuando estoy volviendo eh, me estoy fijando por la vía fiscal cómo llegar a mi casa y había un semáforo en rojo lo miro la vía fiscal y de repente el semáforo estaba en verde un auto que estaba estacionado en la esquina arrancó y tuve la suerte que me atropelló pero lo único que hizo fue revolearme un poquitito por encima del capó que hay de mi costado me levanto, miro para mi costado y había un ciclista que estaba... Como del otro lado, de la viste que están los palos de la esquina y todo, y me quedaste y le digo: No puedo creer lo que me pasó. Me dice: Sí, ¿sabes qué? Los autos se festinan encima como loco. <risa> encima, después, a los cinco minutos, vuelve el, automóvil, el conductor y me ofrece llevarme al hospital por pues, si me había pasado algo. Me subo, me, me llevaron un par de cuadros, a cancelaron para ir al colectivo, y como no sentía que tuviera ningún dolor, me, la, mujer, la mujer de, de la esposa, me decía, bueno, mirá que los dolores fuertes aparecen después. Bueno, me fui a mi casa y ahí surgió volviendo. Bien, volviendo, volvemos. Volvemos. volvemos. Sí. Listo. Bueno, vamos ahora eh, a, la, a los cuentos, ¿no? Sí. Eh, eh, hay poetas que hacen nada más que el género lírico, ¿no? Están como ahí. Y Fernando incursiona también en los cuentos y tiene una propuesta interesante elegimos tres de esos, de esos cuentos dicen los buenos lectores, los que ven mucho que la gente que escribe en los últimos 30 años este, son eh, híbridos de subgéneros porque no se los puede definir dentro de los géneros clásicos eh, la ciencia ficción sino que la narrativa moderna este, trae otras propuestas no la, la ciencia ficción, la autoficción, el micro este, texto, el micro cuento. Y Fernando eh, utiliza todo esto eh, bastante mezclado, hace su propio estilo. Sí. <risa> Así que bueno, voy a leer un primer cuento que es disfrutable. Eh, yo no sé si puedo sacar esto. Sí, pues. Sí, Mira, voy a a ver. Ah, la parte técnica con amor nomás con <risa> el tema de la luz con el corazón ¿eh? con el corazón viste con el fondo con el fondo monetario de corazón este cuento se llama los cazadores de conceptos y ahí va los cazadores de conceptos son personas que solo se dedican a observar con papel y lápiz en sus cerebros listos para captar un concepto cuando tengan una idea algunos o algunas son personas con rendimiento excelente puesto que muchos conceptos son muy difíciles de escribir para que otras personas los vean y los acepten sin corregir más difícil aún que crea que lo conceptualizado realmente existe y le dé un lugarcito en su memoria lo más difícil para un cazador de conceptos es tener que corregirlos en algunos casos puesto que al hacerlo sienten penas y decepciones tremendas en ciertas ocasiones en otras se alegran muchísimo por llegar a tener mejor encerrado el concepto descubierto proceso por el cual deben pasar los más poderosos cazadores por esos sentimientos que se sienten es que los mejores conceptos que son muy poderosos que aprovechan esos momentos incautos hacen que el cuaderno pequeño y palpable en el cual fue escrito se escape de su dueño tirándose de la mochila o morral que lo contiene los cazadores de conceptos atrapan verdades poderosas pero no tienen mucho poder para mantenerlas en su lugar. Hubo tiempos lejanos en los cuales los cazadores eran enemigos. Ninguno se llevaba cordialmente con otro. Fue justamente en esos momentos cuando hubo uno de ellos que logró atrapar el concepto de la realidad y otro que logró captar el concepto de la mentira que durante un corto tiempo los mantuvieron cautivos ambos habían sido muy bien definidos en las palabras de sus captores que no lograban congeniar habían sido muy bien definidos en las palabras de sus captores hasta que lograron escapar la realidad eligió para escaparse el momento en el que el cazador cruzaba distraído por el río Bermejo para tirarse abriendo el cuaderno en la página en la que él se encontraba, siendo borrado lentamente por la corriente mientras el cuaderno era arrastrado por la misma y perdía sus hojas. La mentira tuvo la suerte que al tirarse con el cuaderno al mismo, encontrara un a un friolento que lo usó para encender una odela en la región de Atacama. Sus captores supieron momentos después de la gran pérdida que habían sufrido. Ambos se dieron cuenta de lo que podía llegar a ocurrir. Su concepto acabaría con el mundo. Ambos estuvieron analizando qué hacer. Cuando empezaron a notar cambios en el mundo, era ya tarde. La realidad tomó conciencia que estaba presente en todos los libros del mundo y había comenzado a actuar con impunidad en las bibliotecas argentinas impidiendo que muchos puedan ser reimpresos y la mentira se había adueñado de la mayoría de los gobernantes de América para que establezcan gobiernos totalitarios que no toleran la verdad y quemen todos los libros que están en sus límites territoriales llegaron a la misma conclusión debían por todos los medios encontrarse con sus colegas Cosa que a ambos se les complicó mucho, porque estaban en territorios con gobiernos mentirosos y los oficiales le impidieron ir por los pasos de fronteras. Así que viajaron mucho tiempo por regiones completamente sin hóspitas, mientras los conceptos dominaban la mente del resto de las personas. Hasta que lograron más. Y encontraron a todos los colegas, encontrarse con todos los colegas que estaban haciendo lo mismo que ellos. No tenían que ser listos. Entonces, acordaron trabajar juntos para lograr salvar la mente de las demás personas, evitando que la realidad se escape de los libros y luchando contra los gobiernos totalitarios avalados por la mentira. Lucha que continúa constantemente hasta nuestros días ¡Bravo! Bueno, vamos a escuchar el segundo cuento Noches de insomnio, ¿no? A ver, vamos Mi lucha a ver. contra el paso del tiempo El segundo era para mí como una tortura china Cuando yo quería estar en soledad y meditar y estar en silencio me encontraba con que realmente no podía estar en silencio porque el segundero me desafiaba a la paciencia en cada segundo impidiendo que me concentrara y evocaba mis peores demonios el único lugar en el cual yo había podido meditar fue en mi habitación dándome luego cuenta de que era el peor lugar para meditar porque tenía tres segunderos que hacían ruido desafiando mi paciencia y encima no sonaban en al mismo instante. Esos segunderos eran demonios intocables, que eran protegidos por un ser completamente insensible a sus ruidos, que a cada acción mía, para alejarlos y así poder meditar, podía colocarlos en el sitio que más molestaban. Aunque en realidad molestaban siempre que no hubiera otro ruido que los tapara, porque parecía que el suyo atravesaba las delgadas paredes de la casa. Y habían, otros, y habían otros en muchos otros sitios de mi hogar impidiendo que pudiera alcanzar el estado de concentración que me permitiera meditar siendo me ayudado a mi hermano, o sea, ese ser insensible a los ruidos por la opinión de mis otros familiares que me decían que estaba loco por lo tanto, un día, mejor dicho, en una noche, tomé la decisión de no dormir para tratar en todas esas horas de meditar venciendo a los segunderos. Le dije eso a mi hermano, que no iba a dormir. Y realmente esa noche no dormí. Luché incansablemente contra ese ruido demoníaco que hacían todos los segunderos de mi casa sin moverme. Y por momentos me parecía que me vencería el sueño, pero el ruido me ayudaba a mantenerme en la lucha así como me hacía imposible ganarla. Yo supe, desde que se ocultó el sol, que el objetivo no era dejar de escuchar a los relojes, sino que era lograr mantenerme despierto estando tirado en el colchón, escuchando a los segunderos sin perder la cordura. Cuando ya me parecía que lo peor había pasado y lo había sorteado con éxito al obstáculo, me puse contento. Recuerdo bien el final de la contienda atroz. Ya por la ventana entraba la luz del sol. Yo estaba contento, estaba por lograrlo. Veía los rayos del sol rebotar en las paredes de mi habitación. Al rato hice el uso de la situación y me fijé en el reloj despertador la hora a la que mi hermano quería despertarse. Seis y treinta horas. Eran las seis. Faltaban 30 minutos para cumplir la proeza. Sonó el reloj despertador. Luego transcurrieron 30 minutos en los cuales perdí la conciencia. Eran las 7 cuando, cuando recobré la conciencia, justo a tiempo para ver a mi madre despertar a mi hermano, al cual le avisé que no había dormido en toda la noche y que por algún motivo, aunque no dormí, no tenía sueño, pero no me creyó, dijo que me había despertado más temprano que él. No sé cuánto tiempo más pasó hasta que mi madre decidió quitarle la pila a todos los relojes con segundero de mi habitación para que yo pudiera dormir más tranquilo. Bueno, voy a leer el tercer cuento el último de los cuentos este, se llama Fantasmagoria que tiene mucho de fantasmas ¿ya se te fueron a leer? Sí, eh, sí, eh, sí, Tranquilo, respiramos profundo vamos dice se llama Fantasmagoria es hermoso en el hospital de Álvarez, ocurren hechos paranormales resulta ser en el hospital de día, turno mañana de, de ese hospital, hay un armario de color indefinido, que tiene vida propia y la personalidad de una persona muy reservada. Porque cuando están los pacientes, nada dice. Cuando los profesionales y los pacientes lo miran al mismo tiempo, se queda inmóvil. O sea, se queda quieto en el lugar donde está y pareciera a ello que cambia un color tal que se vuelve casi transparente lo cual es muy frecuente ya que todos los miran al mismo tiempo desde sus butacas cercanas en algún momento de los talleres incluso un día apareció en un lugar muy poco frecuente apareció escondido detrás de una estructura con el candado sin cerrar y con la puerta abierta de par en par los objetos que estaban adentro de él no estaban en su lugar original y estaba cambiado de sitio el pobrecito cumplió siempre funciones solo para el turno mañana, sus beneficiarios, y deseaba estar cumpliendo funciones también para el hospital de día, turno tarde. Por eso, una tarde, cuando todos se fueron, no pudo aguantar más y muy emocionado comenzó a moverse hasta donde pudo, hasta el sitio donde los pacientes del último turno realizan sus talleres, cayéndose el mate, la yerda, el tarro de azúcar al piso. Nadie lo vería, pensaba, pero no se había dado cuenta que la empleada de limpieza se había olvidado de una bolsa en el office de la mañana. Cuando él se dio cuenta, vio al auxiliar abrir la puerta de la habitación donde él estaba y cuando ella lo vio, pensó, es pudo haber llegado esto hasta aquí, quizá alguno lo hubiera corrido del lugar y lo colocó en el primer lugar que se le ocurrió él se quedó paralizado porque pensó que su afán había sido descubierto estuvo ahí un largo rato, el armario se dio cuenta que su puerta estaba abierta un paciente se había olvidado de cerrar con llave el candado que le impedía abrirla fuera del horario de turno mañana. Estaba abierta, libre y no podía cerrarla. ¿El armario? Se olvidó de su puerta y se quedó ahí, detrás del biombo intentando camuflarse toda la noche por si alguien más lo veía. Cuando los de la mañana lo descubrieron en ese lugar y vieron que los objetos que habían dejado en su interior estaban tirados en el piso, desconfiaron de los pacientes del turno tarde y dejaron las cosas tiradas en el lugar donde las encontraron. Hicieron todos los talleres del día hasta que llegó la hora del almuerzo, junto con todos los pacientes de la tarde y, ¿por qué no?, las licenciadas. Algunos damnificados causaron un gran alboroto al que ninguna de las licenciadas se sumó. Solo se limitaron a poner caras como que habían comprendido el enojo de unos, la sorpresa de ellos y la indiferencia de otros. ¿Cómo van a robarnos las cosas que usamos habitualmente en el hospital? Son unos ladrones, no tienen conciencia. Bárbaros, encima abrieron el candado.